Oh, no. Hola chicos, yo soy Dasha y esto es... Hoy Dasha intentará superar el reto de orificio en la pared de cartón La pared es super alta y cada vez el orificio se irá haciendo más pequeño Dasha tendrá que pasar a través del agujero para poder superar el nivel ¡Comenzamos! Dasha... Y toca pasar por un agujero ¡Fácil! ¡Muy bien! Baja. ¡Uy! ¡Parece más pequeño! ¡Oh no! ¡Este sí que era más pequeño! ¿Qué te ha pasado, Dasha? ¿Qué ¿Eh? ¿Qué te ha pasado? ¡Que te has llevado el trozo de cartón! ¡Que te lo has llevado! ¿Eh? ¡Que te lo has llevado! ¡Muy bien! Necesito perder unos kilitos para pasar por aquí <risa> ¡Venga, vamos! ¡No! ¡Que no puede! ¿Qué eh, pasa? Venga, corre Vale, me he quedado atascada Gracias ¡Pasa! What. Nasa <ríe> quería pasar, pero no sabía cómo Mirad lo concentrada que está metida en el orificio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, querido? ¿Eh? Dasha, está de broma, ¿no? ¿Por dónde paso? Esta vez a Dasha no le cabía ni el morro por el agujero. <risa> ¡Ay! Me darás un premio por aguantar estos retos, ¿no? Vale, vale. ¿Qué bien nos lo pasamos juntos, Dasha? ¿A vosotros os pasa que vuestras mascotas están desesperadas por comer todo el rato? Mirad, si yo ahora mismo toco esos sacos, los monstruos comilones aparecerán de golpe. A veces piensan en comerme a mí. Sergio tiene cara de pollo. <risa> mm. ¡No! ¡Tiene cara de pescado! <risa> ¡Miau! Vale, vale! ¡Os pongo vuestra comida! ¡Pero si son dos bolas gordas de pelo! ¡Oye! ¡Nosotras no estamos gordas! ¡Eso! ¡Estamos... Mm, fuertes! ¿No estáis gorditas, no? Pues, ¿qué os parece si superéis el reto? ¡Agujeros! Tendréis que pasar cada una de vosotras por este agujero, el cual se irá haciendo más pequeño con cada nivel de dificultad. Quien supere el reto conseguirá. Pollito recién cocinado, listo para ser devorado. ¿Qué? ¿A qué os gusta el premio? Es ideal para dos gorditas como vosotras, ¿no? ¡No! no nos gusta! Encima de unas gorditas son unas mentirosas. No ¡Pasa nada, Mimi! ¡Lo has hecho muy bien! Bah, ¡Es una llorita, Mimi! ¡Puffi! Yo quería salir, pero no. No os enfadéis, chicas. Las dos lo estáis haciendo muy bien. Pero yo, más, pero, yo más, ¡Pero yo más! ¡Pero yo más! ¡Pero yo más! ¡Pero yo más! ¡Ahora sí! ¡Soy la primera! Aquí soy la mejor en este retro, papi! ¡Lo que eres es una pesada! ¡No os peleéis! ¿Dispuesta a ganar esta ronda? Solo te queda una ronda para ser la ganadora absoluta. ¡Venga, va! ¡Confía! ¡Vale! ¡Ah! <risas> ¡Gracias, papi! ¡Ha sido muy gracioso! Toma, Nunu. Por reírte de tu hermana! ¡Oye! ¿Qué es todo este alboroto? ¿Y este ¿Ah? agujero? Sergio. Oye, ¿hay alguien ahí? ¿Me podéis ayudar?